tardes, el programa sociocultural siembra de lectores presenta el encuentro del mes. Rosemary Tapia como coordinadora del programa les da la bienvenida y les solicita suscribirse a mi canal de YouTube para cada vez que tenemos una transmisión en vivo, una transmisión importante, un encuentro con un escritor, un promotor de la lectura, ustedes puedan conectarse. Esta transmisión sale, además de Zoom, en mi Facebook, en Siembra de Lectores, en Twitter, y también sale directamente en YouTube. En este encuentro de este mes de julio, tenemos a Isolda de Leo Becerra, promotora de la lectura, coordinadora del círculo de lectura, Guillermo Andrégui. Isolda, a través de la magia del Quijote, promueve la lectura de la gran novela. Con ustedes, Karina Bermúdez hará una breve semblanza de nuestra invitada. Buenos días, muchas gracias, Rosemary. Isolda de León Becerra es una promotora cultural. Ella promueve la participación social en el ámbito cultural a través de la literatura nacional e internacional. Desde temprana edad en ese interés por la cultura, Isolda de León Becerra participó en artes escénicas bajo la coordinación de Miguel Moreno y a lo largo de su trayectoria ha estado relacionada con la cultura. Isolda ha tenido eh, una participación activa desde los inicios del círculo de lectura Guillermo andreve y en la actualidad funge como coordinadora del mismo solda también ha promovido la literatura a través del Programa Radial Tertulia Literaria junto al profesor Ricardo Arturo Ríos Torres. Participó en el grupo literario Letras de Fuego y en la, en la actualidad es parte de la Junta Directiva del Programa Sociocultural Siembra de Lectores como Secretaria de Lingüística. Cabe resaltar también que Isolda de León Becerra es coautora del libro La Magia del Quijote, junto con el profesor Ricardo Arturo Ríos Torres. Con ustedes la invitada del mes de julio, nuestra amiga Isolda de León. Bien, la actividad como dentro de la promoción de la lectura eh, inicia por los años 90, ya el profesor Ricardo Arturo Ríos Torres eh, había eh, fundado el Círculo de Lectura de la USMA, junto con un grupo de estudiantes y como parte de una cátedra de la cultura literaria. Así que dentro de era una materia que los estudiantes de la USMA tomábamos yo tomé la materia y quedé involucrada en promover, eh, en leer y hablar de libros, eh, buscar eh, lectores, toda esa eh, actividad relacionada con promover la lectura. Eh, bueno, una vez el profesor Ricardo Arturo Ríos Torres sale de la UFMA, eh, serán tres eh, aspectos. Eh, uno eh, se funda el círculo de lectura Guillermo Andrés, el profesor Ricardo Ríos lo funda, y ahí estamos un grupo de personas que teníamos este interés por promover la, la lectura y la literatura también. Eh, además, eh, tiene un programa de radio, lectura literaria, en el cual también participo con ese mismo afán de promover que las personas lean, que conozcan a los autores, ese vínculo lectura y, y, y autores eh, pues se da mucho durante esa, esos momentos. Además, tenemos una página literaria en la estrella de Panamá, eh, el Cosmos, donde también eh, se realiza esta promoción por, por la lectura. Además de eso, en el año eh, para cerca del aniversario del, de, la, de los 500 años de la, de la presentación del libro El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha eh, nosotros aprovechamos todas las oportunidades para promover la lectura del Quijote eh, eh, o sea decíamos que los, los, los lectores del, el libro más importante eh, que se debía leer pues era el libro de, de Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha. Eh, y realmente le hicimos también una promoción a la lectura de ese libro. ¿De qué manera lo hicimos? pues aprovechando todo lo que teníamos a nuestro alcance. Eh, el programa de, de tertulia literaria, la página del Cosmo de la Estrella de Panamá, y allí empezamos a escribir reseñas eh, simultáneas a la lectura o relectura, en nuestro caso, de la obra Don Quijote de la Mancha, y de allí surge el libro que escribimos juntos, el profesor Ricardo Arturo Ríos y yo, eh, La magia del Quijote. Esa es otra eh, parte en la que promovíamos, en este caso, la lectura es algo que pues muchas personas se sintieron, volvieron a leer el Quijote, aquellos que lo, lo habían leído eh, cuando, en, en la secundaria, y aquellos que no se interesaron por volverlos a, a, a leer. Entonces, este es un, un movimiento de promover la lectura que realmente eh, no se detiene, eh, continúa. ¿Cómo continúa? Pues si podemos decir que el profesor Ricardo Ríos Torres es el padre de los círculos de lectura, pues Rosmarie Tapia, tú eres la madre de los círculos de lectura y lo has hecho, le has dado una fortaleza a esa actividad de la promoción de la lectura o de leer a través del programa sociocultural Siembra de Lectores, el del cual me honro en, en, en, en pertenecer. Entonces... En cuanto al círculo de lectura, Guillermo Andrés, que fundó el profesor Ricardo Ríos Torre, continuó, pues, eh, continuó eh, dirigiendo o coordinando las lecturas, eh, las reuniones que se hacen mensualmente en ese círculo de lectura Guillermo Andrés, que es, es un círculo eh, pues, que continúa con esa actividad de leer, leer lo que nos gusta... Eh, comentar nuestras lecturas, eh, un, hacer de la lectura algo, pues, que, algo que guste, algo que atraiga, algo que uno lo hace con placer, con gusto. Con, y pues eh, en esa actividad estamos, eh, en promover la lectura de, de, a toda, a todo, a to, de todas las partes. ¿En tiempos de pandemia? ¿Cómo no? Bueno, en tiempos de pandemia, pues, se hacen las reuniones de manera virtual y eso se ha venido haciendo con notable éxito y lo hacemos. Y eso ha permitido porque nosotros nos adaptemos a estos momentos que estamos viviendo en lo que realmente... Se nos pide un distanciamiento para conservar nuestra salud y la salud de todos. Y pues nosotros nos hemos adherido a, a esta virtualidad y hacemos nuestras reuniones del Círculo de Lectura Guillermo Andreve virtual. Hay una modalidad que, con una plataforma que tiene siembra de lectores, los Círculos de Lectura Guillermo Andreve. De salen en cinco plataformas, Facebook, siembra de lectores, Twitter, Zoom y YouTube. Entonces, ahora tenemos una cobertura global, porque inclusive en Estados Unidos, cerca de Washington, nos ve una maestra de preescolar. También nos ve Son eh, Teófila desde México. Entonces, ahora no solamente estamos promoviendo la lectura a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y yo le quiero preguntar, Isolda, si alguien está interesado en asistir a las reuniones de Guillermo Andrés, ya sea para quedarse o para aprender a dirigir un círculo de lectura, ¿cómo hace? Y también que nos explique para los que nos están viendo y nos verán posteriormente cómo se forma un círculo de lectura. Bien, Ronaldo. Procedo con esta última pregunta. ¿Cómo se forma un círculo de lectura? El círculo de lectura se forma de la manera más sencilla. Hay, el requisito es desear leer. Eso es lo primero. Una vez que uno desee leer, uno puede adoptar dos modalidades. La modalidad que te, tenemos en el círculo de lectura Guillermo Andrés, heredada pues del profesor Ricardo Arturo Ríos Torres, es leer el libro que nosotros, que cada una de nosotros queramos. El que nos llame la atención, aquel libro que queríamos leer desde hace tiempo, el libro que nosotros queramos. Ah, pero hay otra modalidad. Hay una modalidad en que alguien sugiere el, el título de una obra y todos eh, leen esa obra. Esas esa son las dos modalidades que, que existen. Una de la lectura, yo leo el libro que, que desee, y la otra es que se, se pone un libro para que todos lean la misma obra. En cuanto a la pregunta de cómo pueden hacer para, para pertenecer al círculo, reingresar o estar con nosotros, primero que son bienvenidos desde ya y yo les voy a dar pues mi, mi dirección de correo, isoldadeleonb.com Ahí pues cualquiera que desee le, le, les hago partícipe de la forma en que puede estar con nosotros, y, pero como tú lo, lo dices, eh, pueden estar de distintas maneras gracias pues a, a la plataforma que tiene Rosmarín. Otra cosa, todos los videos de las reuniones de Guillermo Andreve están en mi canal de YouTube. Suscríbase a mi canal de YouTube, denle clip a la campanita, busque. En los eh, grupos, yo tengo grupos de reproducciones, círculo de lectura Guillermo Andréve, por si usted quiere formar un círculo amical o familiar. Esa es una forma, viendo las reuniones, como usted se puede instruir. Y Solda, aparte de todas tus actividades, ¿cuál de todas es la actividad que más te apasiona? Bueno esto, esto que estamos haciendo eh, de esta manera es eh, invitar, promover hacer que cada persona lea que se acerque a un libro, que se acerque a un círculo de lectura que forme un círculo de lectura y en esto debo ser eh, sincera gracias Rosemary porque tú de alguna manera me mantienes eh, allí activa junto a ti tratando de eh, de alguna manera a pasos cortos no a pasos agigantados ir poco a poco con esta labor, que realmente me gusta, eh, realmente le, le, le encuentro un interés y un valor, y es la forma en que uno pues da su pequeño aporte eh, a, a, a nuestro mundo. Y además de todo, yo les digo que si forman un círculo de lectura, pasarán a ser parte de esa gran red de círculos de lectura, de siembra de lectores, y tendrán la asesoría de Isolda, de León Becerra y de Rosemary Tapia como no, con todo gusto con y todo ahora gusto. nos despedimos Isolda para despedirse unas palabras Nada, quería agradecerte a ti por esta entrevista y bueno invitarlos a todos a que lean un libro y que como dices tú a leer incansablemente porque esto nos ayuda y nos hace viajar y nos hace no viajamos físicamente, pero viajamos con, la, con nuestra imaginación. Así que esa es mi, mi invitación para todos, a tener un libro y a leer. Bueno, a nombre de siembra de lectores, yo los despido y los invito al encuentro del próximo mes, que va a ser un poeta. También quiero anunciarles que el primer sábado del mes yo tendré un encuentro con mis lectores como lo hago todos los meses. Mándenme un correo a rosetap@gmail y yo los uno a ese grupo donde los voy, a, los voy a invitar. Así es que adelante, síganos por las redes sociales. Un fuerte abrazo y hasta siempre. Gracias.